Muy bien. Muy bien. Entonces, pues a partir de ese momento hago un nuevo video que va a ser sobre variaciones genéticas. Bien, el anterior fue el resumen, este es sobre variaciones genéticas. Muy bien. Entonces, resulta que dentro de una persona puede, puede ser que tengan, o sea, a ver, me explico otra vez. Cada uno de nosotros tiene dos genes similares, uno en cada cromosoma. Un cromosoma que proviene de la mamá y un cromosoma que proviene del papá. ¿Listo? Somos eh, como todos el, los animales diploides. Bien, entonces, si el cromosoma de mamá y el cromosoma de papá son similares, pues tendrás el mismo alelo, ¿no? O sea, las variaciones de los genes los vamos a llamar alelos. Entonces tendrás dos alelos similares, ¿sí? Y a eso lo vamos a llamar homocigoto. Si el cromosoma de papá y el cromosoma de mamá son diferentes, pues tendrás dos alelos diferentes. ¿sí? Y eso será un heterocigoto. ¿En qué pueden ser iguales o diferentes los genes? ¿Sí? Puede ser que un gen tenga en un punto determinado el cambio de una letra. Por ejemplo, en lugar de una adenina, tenga una guanina. Entonces tendrás un alelo con A, y otro alelo con G, un alelo con adenina y otro alelo con guanina. ¿sí? Ese punto específico en el que ocurre ese cambio, o esa variante, lo conocemos como locus, o sea, un punto específico en el gen o en el cromosoma, mejor, será el locus. Entonces, todos los alelos tendrán un locus específico. ¿sí? ¿Qué más puede pasar? Puede ser que en lugar de que se te cambie una letra, lo se te agregue muchas letras. Entonces, ahí tendrás alelos más largos y alelos más cortos, unos con más letras y otros con menos letras. O pueden haber alelos en los que perdieron letras, ¿sí? Inserciones, deleciones, inversiones, traslocaciones, splicings, o sea, o sea, que se cambian de lugar las letras. Todo eso puede suceder, porque recuerden que durante la mitosis y la meiosis, que es cuando se copian estos genes, pueden haber errores de copia. Sí, entonces ahí se van generando las variantes, las, los, los, las variaciones que vamos a llamar alelos. Bien, entonces una persona que tenga sus cromosomas normales, ¿cuántos alelos máximos puede tener? Dos. Y una persona que tenga, por ejemplo, una trisomía, como en el caso del síndrome de Down, pues va a tener de tres alelos de cada uno en el cromosoma 21. ¿Sí? Hay varias trisomías. Bien, y cuando estamos hablando de cambios en muchos puntos del, del genoma, ya no hablamos de locus, sino hablamos de lossi, que sería su, su, su plural. ¿Hasta ahí está claro para todos, muchachos? Sí, profe. Listo, perfecto. Profe, okay. cuéntenme. Lo puede volver un segundito, por favor, en la anterior diapositiva. Recuerden que ustedes tienen las diapositivas para que las puedan ustedes a, a, en cualquier momento... Uh -huh. o... Eh, eh, chequear, ¿no? Sí, ya, gracias, profe. Bien. En general, todos nosotros vamos a tener alelos diferentes. No hay dos, solamente hay dos formas para que tengas exactamente los mismos alelos que otra persona. Y es que seas un clon o que seas un gemelo idéntico. Por lo demás, de base tenemos diferentes alelos. ¿Sí? En general, o sea, cuando revisamos todos los genes, ¿sí? puedes tener con tus hermanos o con desconocidos incluso los mismos alelos en un punto, en un locus determinado para un gen determinado. Pero al comparar todo tu genoma, eh, vemos que la única forma de tener dos genomas exactamente diferentes, iguales, es que tengas, que seas un clon de alguien o que tengas un gemelo idéntico. ¿sí? por eso son tan importantes los estudios con gemelos idénticos en eh, en, psicología, en genética conductual, ya que nos permiten estudiar un poco qué tanto aporta el ambiente y qué tanto aporta la genética para explicar alguna, variante, alguna variación. ¿sí? Y pues también esto de la, de la clonación y demás, y ahí vienen pues todas las películas de ciencia ficción. Sin embargo, como no todo de genética, Así tengas un clon o así tengas un hermano genuelo, van a haber variaciones en su conducta, dado que no todo es genética, sino que comienza a haber una diferenciación, y luego eh, a través de la vida, o sea, eh, en términos de qué genes están activados y qué genes no están activados en cada tejido, y también comienzan a acumularse diferentes variaciones, diferentes mutaciones, es decir, variaciones alelos nuevos sino todos nosotros vamos generando alelos nuevos permanentemente. Eh, muy bien. Otro concepto importante es el concepto de genotipo. Cuando hablamos de genotipo nos estamos hablando eh, refiriendo a los alelos que un individuo hereda de sus progenitores, ¿no? O sea, es decir, qué tipo de alelos tiene cada persona en relación con los que heredó. En la visión clásica el fenotipo era la, eh, la expresión del genotipo, ¿no? Era lo que nos enseñaron en el colegio. Acá se tienen que olvidar de eso. El fenotipo no es la expresión del genotipo. El fenotipo tiene que ver con todos los rasgos observables de un individuo. Son el producto de su genotipo, pero también de su epigenotipo, que va a ser cómo cambia, eh, cómo se activa y desactiva ese genotipo en función de las experiencias vividas. ¿sí? También tiene que ver con su. Eh, algunos llaman, pues, eh, perfil proteo, eh, de, de, de, de activación de proteínas, que es que, sí, o sea, una cantidad de perfiles bi biológicos y moleculares que son mucho más allá que el genotipo. Por eso el proyecto Genoma Humano se quedó eh, muy corto para todas las expectativas que tenía. Muy bien. Ejemplos de genotipos, pues, tenemos, por ejemplo, eh, acá... En, el, en, este, en este cromosoma, digamos que ese cromosoma 1, vamos a tener este alelo A. ¿sí? Pueden haber no, a, e, a, a mayúscula o A minúscula. ¿sí? Y de ahí vamos a tener seis genotipos posibles: ¿sí? que será eh, doble A mayúscula, o sea, homocigoto para A mayúscula, heterocigoto u homocigoto para A minúscula. Esto cuando solo tenemos dos alelos. Si tuviéramos, por ejemplo, cinco alelos, es decir, un gen en, dentro del cual una población tiene cinco alelos, pues las probabilidades de combinación van a ser diferentes, ¿no? Bueno, es, esto cuando es simplemente hay dos alelos y tenemos un padre, eh, los, los padres, entonces se pueden hacer ese tipo de eh, combinaciones que, que se hacen a través de las famosas tablas de Punnett. ¿Sí? de Punet, digo que Punset era un periodista, de Punet, ¿Sí? y para hacer los cálculos de los genotipos. Resulta que entre mayor cantidad de alelos tengamos, ¿sí? esto cada vez es mucho más difícil de calcular en una población determinada, no solamente en una familia, sino en una población Bien, ya, ya, ya hablamos del concepto de homocigoto, heterocigoto. Homocigoto tener los mismos alelos, heterocigoto tener alelos diferentes. ¿Sí? Y muchas veces, pues los fenotipos pueden estar relacionados con algunos genotipos. ¿Sí? Entonces, la genética conductual se interesa bastante por estudiar la relación entre algunos genotipos y algunos fenotipos. Es decir, por ejemplo, determinar si para de tales genotipos es más probable encontrar de, de, de, tal perfil conductual. Por ejemplo, agresividad, eh, empatía, eh, mmm, déficit de atención, ¿sí? Pater, paren, paternalidad o parentalidad, etc. ¿no? Entonces, son muchos tipos de fenotipos que podrían ser relacionados por algunos genotipos. Si se dan cuenta, relacionados no quiere decir causados. ¿sí? Algo que es importante desde allá, que ustedes en psicología y en diferentes eh, eh, momentos se den cuenta, es que una cosa es establecer relaciones, asociaciones, otra cosa diferente es establecer relaciones causales. ¿sí? Yo puedo relacionar el, la reducción de la temperatura de los mares, eh, digo, el incremento de la temperatura de los mares con la reducción de los piratas. En el mundo, eso no quiere decir que calentar el mar eh, eliminó a los piratas, no. Simplemente son dos eventos que están relacionados, ¿sí? Puede ser que haya una cadena causal que es mucho más difícil de estudiarla. Entonces, aquí en estos términos de conducta y genética, por lo general se establecen relaciones, pero ya en términos de rela eh, relaciones más bien correlacionales y en términos de relaciones causales es mucho más difícil, ¿sí? Entonces, simplemente miramos en, en, eh, algunos perfiles de comportamiento y cómo genotipos determinados en ciertos genes de neurotransmisores, de enzimas, de factores tróficos, etcétera, de receptores, pueden explicar parte de ese funcionamiento psicológico, sí, así como explica parte del de, de, color de los ojos. Dime. O sea, se podría decir que los genotipos, Aportan, más no causan los, geno los fenotipos, ¿cierto? Exactamente, aportan la explicación, más no los causan. Recuérdame tu, tu nombre y curso. Ah, eh, Pablo Zamora, eh, viernes de 1 a 4. Espérate un segundo. Eh... Listo, gracias, Pablo. Listo, gracias a ti, Diego. Entonces, cuando hablamos aquí, uno no puede decir el gen tal o el genotipo tal, o los que tengan tal genotipo serán gordos o serán agresivos o serán... Eh, buenos amantes o serán celosos o serán impulsivos o serán inatentos o tendrán déficit de, de, de, eh, o tendrán autismo. No, eso no se puede hacer. Lo que se puede hacer es tener tal genotipo, aumenta el riesgo, la probabilidad o se relaciona con tal comportamiento. ¿Listo? Muy bien. Además de, entonces, de la, de la herencia que está ligada a los diferentes cromosomas, hay una herencia que nos importa en, en, en neurociencias, principalmente en neurociencia del desarrollo particular, y es la herencia ligada al sexo, ¿sí? La herencia ligada al sexo, es la que se refiere a los eh, cromosomas sexuales. Recuerden que tenemos 23 pares de cromosomas los seres humanos, 22 que son autosómicos, producen todas las células del cuerpo, y un par que producen principalmente eh, los órganos sexuales ¿sí? y los gametos. Entonces, las mujeres serán cromosoma, tendrán dos cromosomas X y los hombres tendrán un cromosoma X y uno Y. ¿sí? Eso conlleva a que... Si tenemos algún gen eh, que esté relacionado con una enfermedad y eh, es recesivo, eso quiere decir que eh, en el cromosoma X, ¿sí? Eso quiere decir que en los hombres se va a presentar con mayor fuerza esa enfermedad o ese síndrome o ese riesgo o ese patrón conductual que en las mujeres, porque en las mujeres al tener dos cromosomas X se protegen, ¿no? O sea, si el rasgo si es recesivo. Si el rasgo es dominante, pues eh, no importa. Tanto el cromosoma, más es un recesivo. Entonces, hay muchas alteraciones como el síndrome del cromosoma X, el trastorno, eh, otros síndromes de, por ejemplo, el TDAH, el autismo, etcétera, que están relacionados con mutaciones, con eh, polimorfismos o alteraciones en el cromosoma X. Y eso va a hacer que siempre sean más frecuentes en hombres que en mujeres. Entonces vamos a encontrar siempre más trastornos del desarrollo en hombres que en mujeres y parte de la explicación de eso es la herencia ligada al sexo. Otros casos son, por ejemplo, la hemofilia, el daltonismo, que lo que dicen que las mujeres lo portan, no es que porten enfermedad, es que tienen un cromosoma X defectuoso, no se expresa porque el otro cromosoma está eh, compensando. Pero en el, el hombre, al no tener sino un solo cromosoma X, el defectuoso siempre se va a expresar. ¿Sí? Entonces son los típicos casos, por ejemplo, de la familia de la reina Victoria, ¿no? Que gran parte de los hombres fueron afectados por hemofilia y murieron, o se vieron gravemente enfermos. Lo mismo con el daltonismo, ¿no? Entonces, aquí deberían ustedes ver, poder ver estos números, que son las famosas láminas de Isih Isihara, eh, y que... Entonces, ¿a qué se da el dautorismo? Recuerden que para ver en tres colores, los conos necesitan producir proteínas, y esas proteínas las codifica un gen para rojo, para azul y para verde. O sea, una proteína sensible, rhodopsina, ¿sí? bueno, no me acuerdo los nombres de las proteínas, entonces ellas son sensibles al espectro lumínico. Cuando llega ese espectro lumínico, esa frecuencia de onda desintegra la proteína y genera un poten unos potenciales de acción que comunican y así se crea, comienza el cerebro a pintar los colores, ¿no? Si no tienes una de esas proteínas, pues no vas a poder pintar los colores porque no eres, eres insensible a un espectro de la luz y por lo tanto tu visión va a ser, por lo general las personas no se dan cuenta hasta que les ponen estas, estas láminas y no pueden leer algunos de los números. ¿Sí? ¿Todos la pasaron? ¿Ya se probaron? Sí, sí, sí. sí pero... Listo. Yo, yo. Sigamos con estas variaciones genéticas. Entonces, dijimos que alelo era toda variación de un gen. ¿Listo? Tenemos dos familias o categorías de alelos. unas donde la, la, la, la cantidad de personas en la población es mínima, es decir, menor a un, al 1%, y otra donde la cantidad de personas es más del 1%. Entonces, si para un alelo determinado, la frecuencia alélica, es decir, la frecuencia en la que se encuentra cada uno de los alelos, es, es mayor al 1% por al es inferior al 1%, ya no lo llamamos alelo, eso lo llamaríamos una mutación. ¿Sí? Entonces, digamos, para el gen del receptor de serotonina, ¿sí? Eh... Para un gen, de, no, para el gen del transportador de serotonina, se tienen en cuenta, digamos, cuatro o tres alelos, ¿sí? Por la cantidad de repeticiones que tiene el gen. Y, y, y esos tres alelos están en proporciones de uno del 20%, el otro del de 79.5%, eso me va a dar 99.5%, y el tercer alelo en una proporción del 0.5%, ¿sí? ciento Quiere decir que dos, de esas, de, dos de, esos, de esas variantes serán polimorfismos y esa variante que está en 0.5% será una mutación. ¿Sí? Y puede ser que, que en una población determinada comiencen a, por división en una familia X, comenzaron a tener otra variante, entonces una cuarta variante, pero es, es, esa solo está en el 0.01%, pues será una mutación. ¿Sí? Entonces, todo el tiempo hay mutaciones. Lo que es difícil es que hayan polimorfismos, porque para que hayan polimorfismos tienen que pasar mucho tiempo. O sea, en en, en esencia evolutivamente, todo, todo polimorfismo comenzó siendo una mutación, y esos son los principios básicos de la evolución. ¿Sí? Entonces, hay, hay, hay mutaciones frecuentes. Algunas de esas mutaciones comienzan a incrementar el en número entre los, entre, eh, en cada generación en los, en los individuos de una población. Al aumentar la frecuencia, o sea, la cantidad de individuos con la mutación, pues va a llegar un momento donde pasan el 1%, siempre y cuando esa mutación confiera una ventaja adaptativa o no genere alguna desventaja, ¿no? Por ejemplo, si esa mutación hace que tú tengas discapacidad intelectual y no puede, pues va a ser muy difícil que puedas procrearte, ¿no? Pues porque ¿quién te para bolas y ahí todo? ¡Oh! Sí, entonces no, nadie, ¿no? Entonces, pues necesitas, eh, pero si por ejemplo esa mutación lo que hace es que te vuelvas mucho más empático y sensible y entonces puedas ser más entrador, entonces va a ser tú rápidamente vas a tener más hijos, y tus hijos más hijos y tus hijos más hijos con esa mutación y va a llegar un momento en el que se vuelve un polimorfismo, ¿no? Y se estabiliza. Sí. Cuando una mutación se vuelve un polimorfismo, o sea, cuando los polimorfismos se estabilizan y ya no comienzan a aumentar ni a disminuir dentro de una población, se, ya, se, se, se dice que están en el equilibrio Hardy-Weinberg. Sí, que es una forma de medir si una muta, si un polimorfismo determinado eh, está estable, ¿no? Y eso es importante porque si está cambiando, pues lo que tú predigas, pues no va a cumplirse o no se puede generalizar porque puede ser que cambie de un lugar para otro o de una época para otra, ¿sí? Entonces, a nosotros nos interesa estudiar más polimorfismos que mutaciones, ¿sí? Nos interesa estudiar más la regla que la, que la excepción. ¿Alguna eh, pregunta ¿Alguna pregunta hasta ahí? Una pregunta, profe. O sea, que las mutaciones negativas a la larga terminan desapareciendo o da la misma porque siguen habiendo nuevas. Eh, sí, las, las, las mutaciones negativas por selección natural terminan desapareciendo. ¿sí? Eh, o generando, eh, no sé, si terminan desapareciendo. Entonces, la, la, las mutaciones negativas lo que hacen es eh, eliminar los heterocigotos y, y, y, y aumentar los homocigotos, ¿sí? eh, Las mutaciones neutras eh, son las que no generan ni bien ni mal, lo que hacen es generar especiación, aumentando los heterocigotos, ¿sí? Y las positivas lo que hacen es a, afianzar un rasgo, también aumentando los homocigotos. Es un término de genética evolutiva, pero eso es un tema del que no nos vamos a profundizar, por favor, ¿quién participó? Eh, yo, profe, Efraín Castelblanco, Blanco, de la clase de los viernes de 10 a 1. Gracias, Efraín. Sí, profe. Eh, muy bien. Sigamos, entonces. Entonces, eh, en última, las mutaciones favorables facilitan la supervivencia y se van transmitiendo, generando eh, selección de una especie o de un rasgo determinado. Las mutaciones neutras ni benefician ni perjudican, ¿sí? pero permanecen ahí, y las desfavorables, pues... Eh, eh, hacen que los individuos también desaparezcan, ¿no? Algunas de las mutaciones son inserciones de lesiones, sustituciones o cosas por el estilo. O se los pueden ver cuando vean de pronto trastornos de, del neurodesarrollo por mutaciones. Muchas veces se ven estas cosas de acá. Muy bien. Ahora, vamos con los polimorfismos ¿Qué son los polimorfismos? Eh, los polimorfismos, entonces, son múltiples alelos de un gen, ¿sí? y eh, Que eh, cada polimorfismo, pues, sobrepasa el 1% de la población. Tenemos dos tipos de polimorfismos. Los donde cambia solo una letra o donde se repiten muchas letras eh, como en bloque, ¿sí? Donde cambian una, una sola letra se llaman SNP o SNPs, les suelen decir, ¿sí? hilos eh, donde cambian bloques, donde se repiten bloques de letras se llaman BNTRs. Bien, aquí tenemos un ejemplo en SNP. Entonces, para este, ale para este gen tenemos tres alelos, tres SNPs. Uno con A, uno con G y otro con T. Muy bien, les voy a mostrar un ejemplo rápido que fue los estudios que yo hice eh, para mi tesis de posgrado, de doctorado. Entonces, yo, yo partí yo eh, me tenía un interés, mi interés es sobre el desarrollo socioafectivo. entonces, y, y va, yo tengo un artículo que algunos lo, lo, lo usaron para el taller, que es donde se resume, no, no, es, no sé por qué no incluí esta gráfica en ese artículo, que es donde eh, es un análisis de la genética y epigenética del desarrollo socioafectivo, afectivo ¿sí? de, cómo, de cómo se han desarrollado estos sistemas emocionales, que eso lo vamos a retomar al final del curso. Bien, entonces, me interesa principalmente las relaciones humanas, las relaciones de cuidado, si las relaciones eh, afiliativas, el, el apego, el amor, la prosocialidad, la empatía, ¿no? Esas relaciones están fuertemente, relacion están fuertemente eh, explicadas o, eh, sí, por el sistema de oxitocina, Entonces, el sistema de oxitocina, o sea, hay un neurotransmisor llamado oxitocina, que no es la hormona del amor, ¿sí?, eh, es, un, es un neurotransmisor que, es, que está involucrado en el desarrollo de, es de circuitos cerebrales que facilitan la sensibilidad a las señales sociales. ¿sí? Y aquí hay variaciones genéticas. Principalmente hay una variación genética en un punto determinado que no, bueno, no está acá, que es el locus RS53576. ¿Sí? Y sobre eso hay ríos y ríos de publicaciones, ¿sí? Sobre ese locos. Eh, bien, nosotros pues tomamos sangre, extrajimos el ADN, ¿sí? O sea, esto fue en adolescentes, lo chuzamos, eh, trajimos, eh, hicimos un, una PCR, que es una, una reacción en cadena de la polimerasa en tiempo real, ¿sí? Lo preparamos, bueno. Y lo que encontramos es que, bueno, en general los adolescentes tienen estas frecuencias alélicas. ¿Sí? para los, digo, genotípicas, porque estos son para genotipos. Entonces, el un doble guanina, el doble adenina y los, digo, el doble, así, el doble adenina, el doble guanina y es, ¿sí? que esto cambia enormemente con los asiáticos. En los asiáticos hay una relación completamente inversa en el genotipo de, de este en los genotipos para este polimorfismo, ¿sí? para este SNP y muchos de los estudios transculturales que tratan de explicar las diferencias socioafectivas entre asiáticos y mm, caucásicos o latinos, lo, lo, eh, acuden a esta inversión en las frecuencias genotípicas, dado que el alelo G eh, es, eh, está relacionado con mayor sensibilidad a las señales sociales. ¿sí? Muy bien, ¿eh? nosotros los colombianos estamos muy similares a casi todos los latinos, Sí, y a los europeos. Eh, Estamos en equilibrio Harding-Weinberg, ¿sí? Entonces, eso es bueno. Y, es, y comencé a encontrar que, por ejemplo, las mujeres, eh, ah, no, que las personas que tienen, eh, que son homocigotas para guanina, suelen reportar, suelen ser más sensibles a la violencia intrafamiliar que los adolescentes que portan un, un alelo de adenina. ¿sí? No creo que sean tan de malas que los castiguen más o que les den más palo o algo así, o que en su caso se peleen más, sino que recuerdan más esos hechos, porque son más sensibles a lo que pasa en su ambiente. Por lo tanto, van a, se van a ver más afectados. ¿sí? Y vemos que el genotipo está relacionado con eh, tener alelo. Hay una, esta gráfica es muy bonita, ¿no? En la medida en que aumenta, en que eh, una A, una G, aumenta enormemente la sensibilidad a, reportar hechos de violencia intrafamiliar. ¿Sí? Para los A, como que lo normalizan más fácilmente, como que son menos sensibles a esos hechos, o los olvidan más fácilmente. ¿Sí? Otro ejemplo es con el receptor... Eh, ah, bueno, acá están los BNTRs. Sí, esto es un BNTR. para... Entonces, vemos, aquí se repiten cinco unidades, eh, vemos cinco, entonces cinco repeticiones de la G y la A. Sí, G, A, G, A, G, A, G, A. Y aquí vemos 10 repeticiones de la GA. Entonces vemos cómo se van aumentando, ¿no? Entonces este, este alelo es más largo y este es más corto. El caso más típico y más estudiado es el del receptor 4 del, eh, de dopamina. Entonces el neurotransmisor dopamina tiene 5 receptores, ¿sí? Y el, y el gen que lo produce, el que produce el receptor 4, eh, tiene unos polimorfismos que están relacionados con la cantidad de repeticiones de 2 a 11. ¿Sí? Por lo general se toma como punto de quiebre más o menos siete repeticiones. Y ahí se han hecho una cantidad de estudios, ¿no? Por ejemplo, como esto, como tener el alelo largo, es decir, con más de siete repeticiones, hace que, eh, que tú, por ejemplo, fácilmente puedas ser más eh, polígamo o eh, aventurero o aventurera, como la quieras llamar, ¿sí? permanecer tener relaciones menos estables tener el alelo corto es decir, con menos repeticiones, hace que tengas mayor estabilidad en tus relaciones ¿sí? y que seas por lo tanto más promiscuo como vemos acá los conejitos en estudios poblacionales, eso no es causal, recuerden, es estadístico ¿sí? y esto porque cambia un poco de qué tanto eh, qué tanta estimulación ya sea sexual o social necesitas para para sentirte satisfecho ¿Sí? De acuerdo a la señalización dopaminérgica. Por lo tanto, estos también van a tender a ser mucho más ludópatas y, y a, impulsivos, etcétera. Aquí vemos el receptor de serotonina, pasa algo parecido y entonces con respecto al receptor de serotonina se ha encontrado que los de alelo, de alelo corto ¿sí? eh, tienden a reírse más con bobadas, mientras que los del la alelo largo no les causa tanta risa estos chistes tontos, ¿no? Por lo tanto, estos disfrutan más la vida. <risa> eh, a los del alelo corto, eh, se les facilita, eh, no, les causa más vergüenza, ¿no? Entonces son como más extremos en sus emociones, menos contenidos, menos regulados, entonces les causa más miedo cantar en, en karaoke que a los del alelo largo. Sí, y así hay varios estudios. Bueno. Resulta que no todo es tan sencillo, no todo es explicado por un solo alelo, ¿no? Esos casos de donde un solo alelo explica la variación, eh, la variación conductual son muy raros, ¿sí? En la mayoría lo que tenemos es interacción Y en la vida real lo que tenemos, o sea, esto es una sobresimplificación, es interacción entre múltiples alelos. Y las interacciones entre múltiples alelos, pues, eh, pues eh, la, la podemos entender de dos formas. Por un lado... Tenemos eh, pleitropía, que es que un gen está asociado con múltiples fenotipos, ¿sí? Es el mismo receptor de, de, de oxitocina, puede estar relacionado con eh, monogamia, con empatía, con eh, apego, con eh, calidad de la relación materna, con sensibilidad al estrés, con, con una cantidad de cosas, ¿sí? Entonces, eso se le llama. Eh, pleitropía, ¿no? Que un solo gen está asociado con muchos, fe, muchos alelos, con muchos rasgos, digo. Mientras que, eh, y por el otro lado tenemos la epistasis, que es que múltiples genes se asocian con un fenotipo. Entonces, por ejemplo, el color de estos perritos no es determinado por un solo gen, es determinado por la mezcla entre dos genes. ¿Sí? El color de los ojos humanos es determinado por la mezcla también de varios genes. La mayoría de nuestros rasgos psicológicos no son determinados por un gen, son determinados por varios genes. Entonces, en últimas, en la genética eh, conductual, a pesar de que estudiamos un solo, eh, estudiamos por lo general un, un o unos pocos genes, tenemos que siempre reconocer que hay relaciones pleitrópicas y epistáticas. Bien, ¿hasta acá alguna pregunta? Y, eh, sí, pero, eh, pero no solo ese este tema, sino que había levantado la mano antes, pero pues, bueno, no importa. Bueno, cuéntame, Juan. Es que, eh, en un documental de esos que vi en los talleres, eh, pues no me acuerdo mucho el nombre ahorita, hablaban del síndrome de bedwin Be Be Be bynon y pues era que al sacar el, el, el embrión de su entorno nat natural puede causar defectosidades, que lo que vendría siendo pues, en, la, en la fecundación in vitro. Entonces, pues quería saber si... Pero esto más que una variación genética es debido a, una, a, una, a un efecto epigenético. Es donde las señales del ambiente modulan la actividad de los genes. Y al, y al apagar, encender ciertos genes, pues con, pueden conducirse a, a enfermedades como, como esas, ¿sí? O sea, tú lo que cambiaste es el ambiente. No la gene. O sea, eh, Recuerden que en la epigenética no se cambia la, el, el ADN, ¿sí? Sí, porque si no sería una mutación. Sí, sí. Listo, Juan Esteban. Álvaro. Eh, sí, profe. Pues no sé si estaba relacionado con lo que acaba de decir Juan Esteban, pero yo me acuerdo que en una de las lecturas que nos pusiste había en un apartado, lo que se llamaba la influencia del ambiente social en, la, en el epigenoma, que era el ejemplo que nos mostraban de los ratones recién nacidos y... Los que en el caso A tenían una mamá que era la mía y los está pues, sosteniendo, pues, durante toda la crianza y los otros que no tenían madre. Entonces, lo que Pero, decían era... Entonces, que... si quieres, ya en un momento vamos para eh, epigenética. Entonces, dame da un segundo y ya terminamos esto de variaciones y pasamos a epigenética y retomo esos, y retomo esos casos, ¿vale? vale sí, señor, para no desorganizarla. Tenla ahí. La del C. Esa pregunta sí, es importante, pero más de epigenética. ¿Y Santiago Sierra? Eh, no, pues es que en la anterior diapositiva tú mencionabas que no solo, o sea, igualmente, aunque nos enfoquemos en solo un gen, eh, lo que tú mencionabas de la pleiteropía significa que también se reconoce la influencia de otros genes, o sea, no solamente nos enfocamos en un gen, sino que también se reconoce la influencia de otros genes. ¿Quería sí. dejar eso? Claro. Ok, ok, okay sí pero para estudiarlo es súper, súper, súper complejo, porque tienes que ver los mecanismos moleculares por medio de los cuales un gen está actuando sobre otros genes, y eso es súper difícil, ¿sí? Eh, porque si, si los genes están cercas en el, en el mismo cromosoma, es más fácil o sea, que haya regulación, o si están incluso dentro de la misma célula, pero muchas veces los genes de una, de, de, de, de una célula, que está muy lejos, interfieren con los genes de otra célula que está muy lejos. Y entonces ahí ya nos salimos también de genética y comenzamos ya en el campo de la epigenética. Porque es la expresión, como la expresión de, un, de, por ejemplo, del intestino comienza a afectar el neurodesarrollo. O ahora con el COVID, cómo la, la, la enfermedad del pulmón comienza a afectar el funcionamiento del cerebro. vale listo, profe? Listo, Santiago. Muy bien, acá hay otro ejemplo, acá hay eh, un ejemplo grande con todo esto de la dopamina, para que vean lo complicado que es. ¿sí? Solamente vamos a ir con el neurotransmisor, que es la dopamina, que es uno de los más conocidos. Yo creo que todos han escuchado hablar acá de la dopamina, ¿no? Acá me faltó poner un dopameme. Eh, bueno, entonces, la dopamina, por ejemplo, eh, eh, eh, eh, para, para explicar el funcionamiento de la dopamina, Digamos que la dopamina tiene que ver con qué tan, tan recompensa sienten ustedes, si sienten que algo los satisface o no los satisface. ¿sí? No, no el placer, sino la satisfacción, que son dos cosas diferentes en neurociencia afectiva. Para entender eso tenemos que entender que la, la sinapsis dopaminérgica ¿sí? depende de tres genes que sintetizan el neurotransmisor. Es decir, producir la, la dopamina depende de tres genes que controlan diferentes enzimas. Cinco genes que controlan, que producen receptores. Acá ya van ocho genes diferentes que están interactuando sobre el funcionamiento del sistema dopaminérgico. Un gen para el transportador de dopamina. Todos los neurotransmisores tienen que ser eliminados. ¿sí? Y se eliminan por transportador o por enzimas que los degradan. Entonces tenemos acá uno y dos que lo degradan. La MAO y la CONT. La... MAO eh, no es Mauricio, ¿no? O sea, MAO es monoaminoxidasa, y COMT es catecol o metiltransferasa. ¿Sí? Eso lo vamos a aprender cuando veamos neurotransmisores, no se preocupen. Muy bien, entonces, si yo quiero explicar muy bien, muchas veces tendría que entender también las relaciones eh, entre estos genes. Eh, entonces, tengo genes de neurotransmisores, genes de receptores y genes de, trans, genes de transportadores y genes de enzima para explicarme el funcionamiento solamente de un neurotransmisor. Es la capacidad de que ustedes se sientan recompensados por, digamos, el cariño de sus padres o por el dinero que reciben o por los likes de un, no sé, una publicación en Instagram o por o por estar acompañados de alguien, depende enormemente de al menos 8, 11 genes. Y eso es solamente por el lado de la dopamina. Si vean lo complicado que es, ¿no? Entonces, por eso nunca vamos a establecer relaciones causales y siempre son relaciones estadísticas. Aquí vemos, por ejemplo, también como... Eh, otro ejemplo, ¿no? Entonces, vemos aquí un, un, un polimorfismo, que vemos para un... Este es del de, de, del Med también del, del creo que es del transportador de, de dopamina, ¿sí? Y vemos que las personas que son oh, eh, que llevan cualquier este azul es este, ¿no? Que llevan cualquier metionina, ¿sí? tienen mayor actividad en la corteza orbital frontal y esto los lleva a ser mucho más impulsivos y tener una probabilidad más alta de ser diagnosticados con trastorno, déficit de atención e hiperactividad. ¿Sí? He sacado el, el, el, el, el polimorfismo es, es Valmet, 158, este es el lugar, este es el locus, que este sería esto. Y eh, vemos que los que tienen metionina, ¿sí? Tienen mayor. Eh, do, eh, en el sistema dopaminérgico, ¿sí? hay niveles más altos de dopamina, y bueno, una cantidad de variaciones cognitivas también, entonces, no solamente en términos de, de, de, de impulsividad, sino también en términos de qué tan flexible o estable eres, entonces aquí esto, por ejemplo, de valina, suelen ser mucho más flexibles para resolver problemas, entonces, son un poco más creativos. Sí, cambiando toda la configuración del cerebro, lo que hemos hablado desde el principio. ¿no? En últimas, muchachos, si se dan cuenta, esto de, de, de, las Entonces, de la genética es como una gran filarmónica. ¿no? En cada un, uno de ustedes está, hay, los diferentes genes están tocando un instrumento. ¿sí? Y vemos el director de orquesta que está regulando quiénes hacen silencio, quienes tocan más fuerte, quienes van más rápido, quienes van más lentos, ¿no? Esto para cada una de las células, por ejemplo, de su cerebro. ¿sí? De su comportamiento puede ser el producto de la actividad de cada uno de los genes dentro de cada una de las neuronas y células de glía. ¿sí? Donde el director de la orquesta será el ambiente, tanto celular, orgánico, como en el que ustedes han vivido desde... Antes de nacer y, y en el que viven actualmente, ¿no? Regulando qué genes se expresan y qué genes no se expresan, ¿sí? Qué producen, qué proteínas están produciendo. Bien, en algunos las melodías pueden cambiar, en algunas células, haciendo que también su comportamiento, estados de ánimo, intelecto, se cambie. En algunos otros puede cambiar aún más teniendo como personalidades más extremas, ¿no? <risa> Cambia la partitura que tocan sus células y cambia, por lo tanto, quiénes son ustedes. Y en algunos es todavía más loco la vaina. Diego, Bien. Diego. Dejamos, dejamos hasta aquí esta parte.